El jueves 28 de octubre de 2021, el Pleno de la Convención ratificó los nombres propuestos por la Biblioteca del Congreso Nacional para integrar su Secretaría Técnica. Por 117 votos a favor, 10 en contra y 18 abstenciones, los convencionales aprobaron los nombres presentados por intermedio de la Mesa Directiva y que corresponden a Rodrigo Bermúdez Soto, actual fiscal de la BCN, licenciado en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Virginie Loazó, integrante del Área de Análisis Legal de ATP, licenciada en Ciencias Económicas y Bibliotecóloga con maestría en Economía del Desarrollo. Pablo Rubio Piolaza integrante de la sección Historia Legislativa y Parlamentaria del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, licenciado en Educación, Convención en Historia y Geografía, doctor en Historia Contemporánea y postdoctorado en Historia. Guillermo Fernández Lórez, analista del área de Gobierno, Defensa y Relaciones Internacionales de ATP, sociólogo y magíster en Desarrollo Urbano. De esta manera se cumple uno de los hitos más relevantes en la colaboración establecida vía convenio entre la Biblioteca del Congreso Nacional y la Convención Constitucional. Más información en bcn.cl slash proceso constituyente.